fallo en un programa o juego bug bug tener un flechazo con algo o con alguien crush crush persona que solo busca insultar y crear polémica flamer flamer vídeos de una persona jugando gameplay gameplay Jugador que sube vídeos habitualmente de sus partidas a YouTube. Gamers. Gamers. Persona hambrienta y enfadada. Hangry. Hangry. Usuario que solo comenta los vídeos para criticar e insultar. Hater. Hater. Estrategia que consiste en generar expectativas para dar emoción a algo. Hype. Hype.